Juan Jesús Cristo. Nelía ni me chilua. Tachtekini amo kalaki, campa se temit, para tachtekise y pan setatzakti tenet, kampa cochto kevo rego me. Inni Juan para panose y isco no patepamit, Juan kalaki se, papa kineki, tachtekise. Pero setamo cuita uichet, amo que no pe calaki, yaya kalaki y pan cal Juan katiquimo cuita no pa cal Quita pos, Juan no patamo quita whisky que y casese para quizás se Juan ibo borrego jua quito es camachilise, Juan quito Juan que no patamo tamis no chino pa borrego me catiás caua, niña cantías Juan y ni pampa ya Pero no pa borrego me, amo quito kilise se amo kishmati Sancho Lose, pampa amo que Machiliya. Jesús, Kinilwi Nita tempo Aliste, pero kate kikakiya, amo que tayak estayak Waka Jesús, sempa, Kinilwi. iluin. nani itstochnupakal temit campa igualme. eualme, sanseke burregu me kalaki y panceta tzakti kampa itsto te machte. No chikatiwala que achtuia, wankine kiaia, kilika mas Estoy aquí para que ni Juan kakaya ha pero más igual una vez que te nani itstok no para no chica te calaki para no para tacharte y que no palewi ni y tonaya para ya se cambia ya que impantilia ta cualiste, que no más hua, Juan ni no chica Se touch de para touch de quis Juan temítis Juan tasosolos. Nani iguala to para temacas nemilis ti yanquik Juan para mu se me maquipilla ca hasta pano cati y pan ininemilis. Nani istok no pa cualita muquita wiket que por iborregojua. Ni motema tilis por cati ashkawa. Pero amo y casete equiparnos que, se noquet, que te sanguin, borrego me, para kitanis tomi. Que mayaya quita se iguala, se te Ni manzi, cholos, guachinca no pa borregome me, inicelte, pampa pa amo y ashkawa. Guanopa te me, se, guanía campa Cholos no patate te pan para tomintanis. tanis amo que niñería no pablo regóme. Nani hizo no paco alicia me Nani quién es mati que hizo que no haga agua. Juan y quién Juan tiene quién es mati. no tata tiene quién es mati. Juan y quién es mati no tata. Juan y motema actúis por que tiene no haga agua. no más igual me que tiene no quiera no haga agua. Que amo Juan y ni Juanino, que ya no ni quién ni quién no, satis para manejar tu quilica, Juan es tu kakakis. Juan, ¿cuál no es tu asquawa? Estos es Juan no es Sanán quien me cuida Luis. No tanto ni chico actilis para ni Juan te iba ni muy ol que se empapa. Amo aquí Wilis ni mixis actilis. Pero ycano para actilis ni motema actilis Juan ni mixis. Ni pilla tan para ni Guanipiata Nahuatl para y Sempa, Pampanotata que no pané Manichiwa. que es Jesús, a sequi, no Cristo, voy a ir, sin a a a ir, voy a a ir, voy a a Amo el escape, amán al escape, amán ke escape, amán